¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Magical Spanish The easiest and funniest way to learn Spanish Muy bien, continuemos con nuestras clases de español a nivel avanzado y en esta oportunidad hemos llegado a la clase número 11 relacionada con el tema del uso del subjuntivo en español Aquí yo quiero eh, detenerme un momentico y decirles que eh, es un tema muy complejo. Es un tema que yo no puedo enseñar en 10, 15 minutos o una hora. Como ven, ya llegamos a la clase número 11 y algunas clases eh, han tomado un poquito de tiempo, entre media hora, 40 minutos, eh, casi que una hora. Es porque es un tema bastante complejo y necesitamos muchos ejercicios, necesitamos ejemplos, necesitamos practicar la parte auditiva, la parte gramatical, estudiar los eh, las excepciones a la regla y también tener en cuenta los verbos irregulares. Entonces es un tema, como siempre lo he dicho, que representa un desafío especialmente para la persona que está aprendiendo español como segunda lengua. Entonces por eso les pido que... Eh, es en la clase, tome la clase, porque de, en, de la forma como lo estamos viendo es una forma muy efectiva para nosotros eh, aprender o para nosotros saber realmente cómo funciona el modo subjuntivo en español. Así que comenzamos. Muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los mandatos familiares con el pronombre personal tú. En la clase anterior estuvimos viendo el diferentes ejemplos con el pronombre usted. El lo relacionado con las órdenes y los comandos. Bueno, en esta oportunidad continuamos con mandatos, con comandos, con órdenes, pero nos vamos a concentrar con el pronombre tú que siempre hemos dicho lo vamos a usar con personas que conocemos personas que tenemos cierta confianza o personas digamos que tenemos un mismo nivel sea de edad o un compañero de trabajo podemos usar el tú a diferencia del usted que va a implicar un poco de respeto a la otra persona con la que me estoy dirigiendo con quien estoy hablando muy bien bueno los mandatos afirmativos empezamos con, con esos mandatos afirmativos eh, que son, son temas diferentes. Los mandatos o comandos es un tema y el subjuntivo va a ser otro, pero ve, vamos a ver también, como en la clase anterior, la, la similitud que, que tienen los mandatos con el subjuntivo en la parte negativa, pero entonces vamos a empezar con los mandatos afirmativos con tú, bueno casi todos, ojo aquí con este casi todos, no quiere decir que todos, casi todos los mandatos u órdenes afirmativos con el pronombre tú van a tener la misma forma que la tercera persona singular del presente del modo indicativo. Entonces, quiero que prestemos atención a, esto, a estas dos columnas. La primera columna es el presente, el modo indicativo. Y aquí vamos a tener el mandato la orden. En la tercera persona del indicativo voy a decir él o ella busca. Y el mandato va a ser busca y nos estamos refiriendo a tú. Él o ella cierra, el mandato cierra tú. Él o ella abre, abre tú. Otros ejemplos, él o ella pide, pide tú él o ella mete, mete tú, él o ella trabaja, trabaja tú. Lo importante aquí para analizar es que esta tercera persona del modo indicativo y esa de acá, van a tener la misma forma del mandato para tú. Aquí es él o ella presente indicativo, busca y acá es mandato. Entonces coinciden busca, busca, cierra, cierra, abre, abre, Pide, pide, mete, mete, trabaja y trabaja, que es una información que nos va a servir bastante. Veamos los siguientes ejemplos. Yo tengo aquí el infinitivo: tengo 10 verbos. Traer, comprar, cerrar, peinarse, que es un, verbo, es un verbo reflexivo. Vamos a ver cómo funciona. Dormirse, entregar, lavarse, beber, correr y bailar. Muy bien. Vamos a analizar el presente del indicativo a tercera persona, él, ella, usted. Entonces digo, él, ella, usted trae, él, ella, usted compra, él, ella, usted cierra, él, ella, usted se peina, él, ella, usted se duerme, él, ella, usted entrega, él, ella, usted se lava, él, ella, usted bebe él ella usted corre él ella usted baila también me gusta siempre repetir los pronombres él ella usted porque de esa manera nuestro oído se va acostumbrando a que esas terceras personas va a ser él trae ella trae usted trae entonces es un ejercicio para eh, digamos entrenar nuestros oídos muy bien está haciendo la tercera persona del modo indicativo y ahora vamos a ver los mandatos afirmativos afirmativos, muy importante con tú yo digo trae, compra cierra, peínate miren aquí, usted es él, ella, usted se peina y aquí vamos a decir peínate como es con segunda persona va a ser te, peinate duérmete, entrega Lávate, bebe, corre y baila. Muy bien. Ahora, con los verbos reflexivos como afeitarse, bañarse, vestirse, el pronombre reflexivo para el mandato o las órdenes de tú va a ser te. Que es exactamente lo mismo cuando vimos con el pronombre usted bueno ahora va a ser con eh, el pronombre tú va a cambiar a te ahora si tenemos un mandato negativo el te va a ir antes y separado del verbo pero si el mandato es afirmativo el te va después y se escribe como si fuera parte del verbo veamos algunos ejemplos yo digo no te afeites está el negativo no te afeites primero a el te y luego el verbo y son separados no te afeites pero si es el afirmativo vamos a decir afeita y el te va a ir al final y este te va a ser parte del verbo va a ir pegado también digo no te bañes es la orden negativa no te bañes el afirmativo va a ser bañate no te vistas vístete otro ejemplo no te pares párate no te duermas duérmete no te peines peínate entonces vamos a prestar atención a este T en los reflexivos ok vamos a tener varios ejemplos y vamos a analizar toda esta parte de información que nos dan acerca de los comandos con el pronombre tú bien bueno ahora dos y esta parte creo que es muy importante o es la más importante de la clase porque tiene que ver con el subjuntivo dice los mandatos negativos con tú sin excepción, aquí sí todos, sin excepción todos los mandatos negativos con el pronombre personal tú son iguales a las del forma tú del presente del subjuntivo muy bien, entonces un tema muy especial son los comandos o las órdenes y otro tema es el subjuntivo lo importante de esta clase es que eh, siendo los mandatos o las órdenes un tema bastante sencillo, bueno, los vamos a comparar porque cuando tenemos estas órdenes van a tener la misma forma, la misma estructura del presente del subjuntivo. Pero una vez más, son temas diferentes. Por ejemplo, para traer, el presente del de subjuntivo yo digo, en tercera persona, ella quiere que tú traigas, perdón, que tú traigas, en segunda persona, ella quiere que tú traigas, y el mandato negativo va a ser, no traigas, el negativo. El afirmativo, aquí lo escribí pequeñito, digo, trae. Entonces, una, verma, una vez más, el verbo traer, ella quiere que tú traigas, el negativo va a ser no traigas, el afirmativo va a ser trae, trae, traigas, buscar, ella quiere que tú busques, negativo, yo digo no busques, el afirmativo sería busca, busca, negativo, no busques, entonces vamos a ver cómo cambia este busca a busques, por esa razón, esta clase es importante para que veamos la importancia de los mandatos negativos con tú. Vamos con el tercero, dormir, que tú duermas. El mandato afirmativo sería duerme. Y eh, el negativo, no duermas. Ayudar, Yo digo que tú ayudes, el afirmativo sería ayuda pero el negativo va a ser no ayudes, no ayudes, es diferente ayuda a no ayudes y tengo sentarse como reflexivo va a ser que tú te sientes, presente el subjuntivo ella quiere que tú te sientes, la, la, la orden afirmativa sería siéntate la negativa no te sientes, no te sientes y una vez más prestemos atención a la posición del pronombre en los negativos muy bien. Bueno, a continuación tenemos varios. Yo tengo el verbo pensar, comprar, mirar, leer, usar, discutir, comer, peinarse, beber y llegar. Muy bien. El presente del subjuntivo nos, nos va a quedar que tú pienses. En este caso decimos: ella quiere que tú pienses. Ella quiere que tú compres. Ella quiere que tú mires. Que tú leas que tú uses, que tú discutas, que tú comas, que tú te peines, que tú bebas y que tú llegues. Muy bien, ahora vamos a ver los mandatos negativos con el tú, pero primero lo puse en letra bien pequeña para que veamos la diferencia del mandato afirmativo y luego lo vamos a comparar con el negativo. Entonces digo, piensa, vamos a leerlos todos primero como mandatos afirmativos, Yo digo, piensa, Compra, mira, lee, usa, discute, come, peínate, bebe y llega. Bueno, ya tenemos los afirmativos. Vamos a compararlos con los mandatos negativos que tienen la misma forma del de subjuntivo. Yo digo, no pienses, pienses y pienses, no pienses, no compres, no mires. No leas, no uses, no discutas, no comas, no te peines. Comparemos el peínate que va, el te va al final y es parte del verbo. En contraste con el negativo que hacer, no te peines, a, se va a escribir primero y va a ir separado. No te peines, no bebas y no llegues entonces estos ejemplos nos dan una clara idea de eh, la forma en cómo funcionan los mandatos en segunda persona negativos que tienen la misma forma de el subjuntivo muy bien veamos los siguientes ejemplos de mandatos con tú eh, número uno dice peínate que te ves muy mal peínate que te ves muy mal dos Canta mi canción favorita, por favor. Canta mi canción favorita, por favor. 3. Préstame tu calculadora. Préstame tu calculadora. 4. Baila en el escenario en frente de toda la escuela. Baila en el escenario en frente de toda la escuela. 5. Por favor, cállate. Por favor, cállate. 6. No te enojes conmigo, enójate con tu hermano. Vemos uno, un, una primera parte aquí que está negativa. No te enojes conmigo, enójate con tu hermano. 7. No te duermas en la clase de historia, despiértate. No te duermas en la clase de historia, despiértate. 8. No traigas a tu perro ni a tu gato al colegio. No traigas a tu perro ni a tu gato al colegio. 9. No te quites el suéter porque hace mucho frío. No te quites el suéter porque hace mucho frío. Y número 10. Yo tengo. Trae a tus padres porque la directora los necesita. Trae a tus padres porque la directora los necesita. Entonces tenemos claramente los, las órdenes. Peínate, canta, préstame, baila, cállate. Y tenemos algunos negativos. No te enojes, no te duermas, no traigas, no te quites, trae. bueno Ahí podemos ver claramente la diferencia entre los afirmativos y los negativos para las órdenes con el pronombre tú. Perfecto, bueno. C. También tenemos algunos mandatos afirmativos que son irregulares. Bueno, en este momento vamos a estar analizando 8, que son los más comunes. Y nos dice, ahora veamos algunas oraciones con mandatos u órdenes irregulares. Estas órdenes también son irregulares o estos verbos van a tener una forma irregular eh, con usted. Bueno, empezamos con el verbo poner. Y estamos hablando del tú. Decimos Juanita, pon... Pon los platos en la mesa para servir la cena. Juanita, pon. 2. Ser es s E. Y para no confundirnos con, una, con la parte del verbo que muestra que es un verbo reflexivo, lo vamos a escribir con eh, acento gráfico, o con la tilde sobre la letra E. Dice, Pedrito, sé un niño obediente con tus maestros. Pedrito, sé un niño obediente con tus maestros. Aquí es el verbo ser. Número 3, ir va a ser B. José, ve y ayúdale a tu madre con los paquetes. José, ve y ayúdale a tu madre con los paquetes. 4, decir va a ser di, que es una, un mandato irregular. Luisa, di solo la verdad y nada más que la verdad. Luisa, di solo la verdad y nada más que la verdad. Número 5, hacer, haz. Créame que con este haz hay mucho, mucho problema, porque la gente no lo diferencia. Es del verbo hacer, mucha gente lo escribe con S. Con S sería el verbo haber. Y es una, digamos, es una cuestión de ortografía, de saber eh, realmente cómo se usa. Entonces, en ese caso, cuando es un imperativo, yo digo, Luisa, haz todas tus tareas antes de comer. Este es el verbo hacer. Luisa, haz todas tus tareas antes de comer 6. Salir, va a ser sal sal y los estudiantes me dicen profe, pero también en la, que en la comida, sí, tiene la misma estructura pero en este caso, al ser verbo, es el imperativo del de, verbo salir María, sal al patio y recoge algunas flores para decorar la mesa María, sal al patio y recoge algunas flores para decorar la mesa 7. Venir, que va a ser ven, amparo, ven y dime qué opina de este vestido que compré. Amparo, ven y dime qué opina de este vestido que compré. 8. Tener, ten, decimos Sonia, ten 500 pesos y cómprate lo que tú quieras. Sonia, ten 500 pesos y cómprate lo que tú quieras Bueno, tenemos 8 verbos irregulares Ahora tenemos algunos ejercicios y normalmente decimos Tú tendrás 6 segundos para contestar cada pregunta antes de darte la respuesta Ya sabes cómo funcionamos con la clase Si necesitas un poco más de tiempo puedes pausar el video Tómate tu tiempo y luego puedes eh, comparar tus respuestas con las respuestas que te voy a dar Así que comenzamos yo tengo aquí una, dos, tres, te doy las tres preguntas, si quieres pausas el video, las respondes y luego las vamos a comparar, así de esa manera también la clase va a ser un poco más rápida y no, no vamos a demorar tanto en el video. El ejercicio nos dice responde las siguientes preguntas, te voy a dar el primer ejemplo y luego con base en el primer ejemplo vamos a comparar los demás, dice ¿Puedo poner mi ropa en la mesa? Dice en la parte afirmativa, sí, pon tu ropa en la mesa. También puede decir sí, ponla. Esto es lo que vamos a hacer más adelante. Sí, ponla. Este la se refiere a la ropa. Afirmativo decimos sí, pon. Sí, pon tu ropa en la mesa. Negativo, decir no, no pongas tu ropa en la mesa. O decimos no, no la pongas. Poner, pon y pongas. Este es el que nos interesa aquí, que es el negativo que tiene la misma estructura del de, eh, subjuntivo número 2 dice ¿puedo ir a la fiesta de cumpleaños de mi prima? vamos a decir en la respuesta afirmativa nos va a quedar sí, ve, pero no te demores mucho sí, ve, pero no te demores mucho y la negativa dice ¿puedo ir a la fiesta de cumpleaños de mi prima? no, no vayas a la fiesta de cumpleaños de mi prima o de tu prima, podría ser, no, no vayas a la fiesta de cumpleaños de mi prima o de tu prima, dependiendo de quién estemos hablando, lo importante aquí es ir, ve, vayas ir, ve y vayas, tres, puedo hacer mi tarea más tarde, la respuesta afirmativa nos va a quedar sí as con Z si sí, haz tu tarea ahora mismo. También puedo decir sí, hazla. Este la se refiere a la tarea. Sí, hazla. La negativa, no, no hagas tu tarea ahora. También la puedo decir no, no la hagas. No, no la hagas. Bueno, tenemos hacer, haz y hagas. Hacer, haz y hagas. Alguien me decía el subjuntivo en español es una tortura para, para las personas que están aprendiendo eh, español bueno yo pienso que es, eh, tiene su exigencia hay que hay que trabajar fuertemente hay que tener en cuenta algunos, de, algunos detalles pero tengan la certeza de que con un poco de práctica lo vamos a lograr muy pronto Ahora, es importante que yo les dé estos ejemplos y que leamos toda la oración, porque eso me da un contexto. El contexto es muy importante porque me permite clarificar el uso de determinada estructura en la oración. Por ejemplo, si yo tengo, yo digo, sí, haz, haz porque es afirmativo, pero cuando digo, no, no hagas tu tarea, bueno, este es un negativo. No hagas qué, bueno, no hagas tu tarea. Si yo te doy un contexto, una oración con un contexto, va a ser mucho más comprensible. Muy bien, número 4. Yo digo, ¿puedo salir al patio de recreo? 5. ¿Puedo jugar con tu celular? Y 6. ¿Puedo brincar con la cuerda? Si quieres, pa para, pausas el video y luego comparas. Bueno, vamos a responder. 4. ¿Puedo salir al patio de recreo? Tenemos una respuesta afirmativa y una respuesta negativa. La afirmativa dice, sí, sal al patio porque ya terminaste tu trabajo escolar. Sí, sal al patio porque ya terminaste tu trabajo escolar. O la negativa sería, no, perdón, ¿puedo salir al patio de recreo? No salgas al patio porque no has terminado tu trabajo escolar. No salgas. Importante salir, sal y salgas. Ahí está resaltado con amarillo. En el número 5, ¿puedo jugar con tu celular? Afirmativa, sí, juega con mi celular, pero solo por un rato. Sí, juega con mi celular, pero solo por un rato. Y la negativa va a ser, no, no juegues con mi celular porque me lo puedes dañar. No, no juegues con mi celular porque me lo puedes dañar. Sexto. ¿Puedo brincar con la cuerda? Sí, brinca con la cuerda para que no me molestes. Sí, brinca con la cuerda para que no me molestes. O puedo decir, no, no brinques con la cuerda porque te ensucias la ropa. No, no brinques con la cuerda porque te ensucias la ropa. Tenemos brincar, brinca y brinques. Entonces en la negativa nos va a cambiar. Y a tener, tiene la forma del de subjuntivo. 7. ¿Puedo afeitarme con la navaja de mi papá? 8. ¿Puedo usar el esmalte de mi mamá? 9. ¿Puedo fumar aquí? Y 10. ¿Puedo acostarme y dormirme? 4 oraciones y recuerden, una respuesta afirmativa y una respuesta negativa. Muy bien. La número 7 nos va a quedar. ¿Puedo afeitarme con la navaja de mi papá? Sí. Afeítate con la navaja de tu papá. Sí, afeítate con la navaja de tu papá o no. No te afeites con la navaja porque te puedes cortar. No, no te afeites con la navaja porque te puedes cortar. El verbo es afeitarme. Afeítate y no te afeites. 8. ¿Puedo usar el esmalte de mi mamá? Sí usa el esmalte de tu mamá o puedo decir sí, úsalo este lo se refiere al esmalte, sí, usa el esmalte de tu mamá, la negativa nos va a quedar no, no uses el esmalte de tu mamá, no, no uses el esmalte de tu mamá o no, no lo uses, no, no lo uses, 9. ¿puedo fumar aquí? sí, fuma aquí en esta área es permitido fumar, sí, fuma aquí y el negativo va a ser, no, no fumes aquí. Está prohibido fumar aquí. No, no fumes aquí. Tenemos fumar, fuma y fumes. Puede acostarme y dormirme. Tenemos dos verbos reflexivos, acostarme y dormirme. La afirmativa va a ser, va, nos va a quedar, sí. Acuéstate y duérmete. Sí, acuéstate y duérmete. El T va a ir al final y va pegado al verbo, es parte del verbo. Y la negativa nos va a quedar No, no te acuestes ni te duermas No, no te acuestes ni te duermas Ahora tenemos el punto D Dice, ¿cómo, lo, ¿Cómo colocar los pronombres de los mandatos o las órdenes? Cuando hablamos de los objetos directos Los objetos indirectos y los pronombres reflexivos Bueno, vamos a utilizar los pronombres de complemento directo En lugar de los complementos directos un ejemplo, yo te digo, yo necesito la regla. Digo, la necesito. Esta la hace referencia a la regla. La necesito. Quiero el martillo. Lo necesito. ¿Qué necesitas? Lo. Este lo se refiere a el martillo. Compra ese computador. Yo lo quiero. Lo se refiere al computador. ¿Me puedo quitar los zapatos? Sí. Quítatelos. Tenemos un verbo reflexivo. Quitarse me puedo quitar los zapatos, Sí, quítate los, este los se refiere a los zapatos, muy bien, también debemos tener en cuenta el género masculino o femenino y el número singular o plural de los complementos directos, observa que los pronombres directos al igual que los pronombres indirectos y reflexivos se colocan después de los mandatos y órdenes afirmativas pero delante de los mandatos negativos, que es lo que hemos estado explicando, y vamos a tener varios ejemplos para clarificar bien este concepto. Veamos: ejemplo, dice Julio César, ¿puedo comprar esa maca? Y te voy a dar la respuesta afirmativa y la negativa. Una vez más, Julio César, ¿puedo comprar esa maca? Sí, cómprala. No, no la compres. Amaca es femenino y es singular. La sí, cómprala en el inglés este la sería el it no, no la compres no, no compres, este la es la hamaca vamos con el número 2 ¿puedo prender el televisor? sí, préndelo el lo se refiere al televisor o no, no lo prendas este lo hace referencia al televisor tres ¿Puedo usar tu teléfono celular? Sí, úsalo. Sí, úsalo. ¿O no? No lo uses. No, no lo uses. Cuatro. ¿Buscamos nuevos empleados para la fábrica? Sí, búscalos. ¿O no? No los busques. Aquí tenemos el caso de empleados. Es plural y es masculino. Entonces va a ser búscalos. O no, no los busques, porque se refiere a los empleados, que en este caso son masculinos. Importante eh, comparar aquí, cómprala, no la compres, préndelo, no lo prendas, úsalo, no lo uses, búscalo, no lo busques. En otras palabras sería, compra, compres, prende, prendas, usa, uses, busca, busques. Continuamos con el número 5. ¿Tú quieres que corte los panes? Sí, córtalos. O no, no los cortes. 6. ¿Le puedo ayudar a nuestros vecinos con su mudanza? Sí, ayúdalos. O no, no los ayudes. Este los se refiere a nuestros nuevos vecinos. 7. ¿Nos podemos quitar estos abrigos? Sí, quítenselos no, no se los quiten aquí tenemos los se refiere a los abrigos y se es el reflexivo en el afirmativo quiten se los, forman parte del verbo lo negativo es decir no no se los quiten, van a estar separados no se los quiten eso es a lo que se refiere la regla que estábamos leyendo al principio octavo, limpio estas jaulas de los pollos, Sí limpialas, las se refiere a las jaulas, no, no las limpies, no, no las limpies, ¿Qué no voy a limpiar, las jaulas, muy bien, más ejercicios, bueno, completa las siguientes oraciones con la forma correcta del mandato afirmativo y negativo, este es el ejemplo correcto, clave para entender bien este tema y créanme que es uno es uno de los temas que estamos usando todo el tiempo con los mandatos cada vez que hablamos con personas estamos haciendo referencia a los mandatos todo el tiempo y es un tema de mucha utilidad por eso me he dedicado un poquito más de tiempo a, a este tema y los he separado en los mandatos con usted tuvimos un video los mandatos con tú que es la clase de hoy tenemos este video porque eh, se usa muchísimo en la vida diaria bueno, en el caso número uno, yo tengo el verbo barrer, está sin conjugar tú los salones de clase. Y vamos a hacer la orden, vamos a hacer el imperativo con el tú. Aquí cambia ustedes, tú y ustedes, para ir comparando la clase anterior con esta clase. Bueno, en el caso de, de barrer tú los salones de clase, nos va a quedar, barrelos. La orden es, barrelos. Este no se refiere a los salones. No, no los barras. Bárrelos y no, no los barras Muy bien Comprar ustedes las frutas para esta semana Comprar ustedes las frutas para esta semana Nos va a quedar Cómprenlas. Las frutas es femenino y es en plural Las frutas Cómprenlas. o no, no las compren No, no las compren Tenemos comprenlas y acá las compren Tercero Poner tú los platos en la cocina Poner tú los platos en la cocina. Y ese es un verbo irregular. Nos va a quedar. Ponlos. Ponlos. Podríamos decir ponlos en la cocina. El negativo va a ser no. No los pongas. O no. No los pongas en la cocina. Cuatro. Limpiarse ustedes. Hasta en plural. Los zapatos. Limpiarse ustedes los zapatos. Y es un verbo reflexivo con C. El afirmativo nos va a quedar limpiense los. Limpiense O no, no se los limpien. No, no se los limpien. Una vez más comparamos. Barre los, los barras. Cómprenlas, las compren. Ponlos, los pongas. Limpiense se los limpien. Afirmativo y el negativo. Muy bien, tengo 5, 6, 7 y 8 una vez más. puedes leer las oraciones, pausa el video y luego vamos a comparar tus respuestas con las mías. La número 5 nos va a quedar, poner tú los cuadernos en el maletín. Vamos a decir, ponlos o ponlos en el maletín o no, no los pongas, no, no los pongas. Comprar ustedes los diccionarios en la librería. Vamos a decir, compren los o no, no los compren. Diccionarios está en plural, los, los, comprenlos, no, no los compren. Siete, usar tú los libros de la biblioteca, úsalos, los, se refiere a los libros, úsalos o no, no los uses, no, no los uses. Ocho, poner ustedes todos los libros en los es, sería en las estanterías, porque estanterías es el femenino bueno, ese es un complemento vamos a decir, poner ustedes todos los libros en las estanterías pónganlos, este los se refiere a los libros o no, no los pongan pónganlos o no no los pongan eh, en este caso, sería este los, se referiría a libros sería en inglés el them muy bien 9. ¿Tú quieres que toque los tambores? Nos va a quedar... Sí, tócalos. Los tambores es los... No, no los toques. No, no los toques. Mire, el tócalos y toques. Tócalos los toques. 10. ¿Usted prefiere que yo toque el violín? Sí, tóquelo. No, no lo toque. Estamos usando el usted. Sí, tóquelo o no, no lo toque. 11. ¿Tú quieres que llame a tu papá? Sí, llámalo o no, no lo llames. Sí, llámalo o no, no lo llames. 12. ¿Tengo que aprenderme todo ese vocabulario? Sí, apréndetelo. Esta es la parte del reflexivo. Apréndetelo o no, no te lo aprendas. No, no te lo aprendas. 13, 14, 15 y 16. Cuatro nuevos ejemplos. Hago unos tacos de pollo. Uy, qué rico los tacos de pollo. Hago unos tacos de pollo. Nos va a quedar: sí, hazlos. El verbo hacer: hazlos. O no, no los hagas. No, no los hagas. ¿Vemos esta película? Sí, veámosla. Sí, veámosla o no. No la veamos. No, no la veamos. 15. ¿Compro este bolso? Sí, cómpralo. O oh, no, no lo compres. O oh, sí, cómpralo. Sería aguda, grave, drújula va con tilde o acento gráfico. No, no lo compres. 16. ¿Le ayudo a mis abuelos? Sí, ayúdalos. Sí, ayúdalos. Decimos no, no los ayudes. Este lo se refiere a los abuelos. No, no los ayudes. Muy bien, 16. Continuamos con 17, 18, 19, 24 más. ¿Contesto el teléfono? Vamos a decir: sí, contéstalo. Este se refiere al teléfono. O no, no lo contestes. Contéstalo, lo contestes. ¿Te doy los mensajes? Reflexivo: sí, dámelos. Dámelos a mí. O no, no me los des. No, no me los des. No, no me los des. 19. ¿Llevo los platos a la cocina? ¿Los platos plural? Sí, llévalos. Sí, llévalos o no, no los lleves. No, no los lleves los platos. 20. ¿Le regalo esas camisas a Juan? Sí, regálase las, reflexivo, regálase las o no, no se las regales. No, no se las regales. Y ya como la última actividad para la clase del día de hoy, tenemos este ejercicio. Contesta las siguientes preguntas con la forma correcta para las órdenes. Cambia las palabras que están resaltadas por pronombres de complemento directo o indirecto. Vamos en el número 1. Dice, busco las manzanas. Este va a ser el primer ejemplo. Y vamos a usar tú. Nos va a quedar Si sí, búscalas. O no, no las busques. Las manzanas es plural, femenino. Y va a quedar con las. Busca las. Esta está en la forma de tú. Y no, no las busques. Muy bien, vamos al segundo y tercero. Ya sabes, si necesitas un poco de tiempo, puedes pausar el video. Dos, quiere que llame a su hermano. Y este es usted. Quiere que llame a su hermano y nos va a quedar. Sí, llámelo Sí, llámelo este lo se refiere a su hermano o no no lo llame no no lo llame número 3 tú quieres que yo repase todo el vocabulario y es con tú aquí tenemos el tú tú quieres que yo repase todo el vocabulario Sí, repásalo o no no lo repases este lo está haciendo referencia al vocabulario Sí, repásalo Pásalo o no, no lo repases. Perfecto. Ahora tengo 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a iniciar con el número 4. Busco las rosas amarillas usando el tú. Vamos a decir sí, búscalas o no, no las busques. Las se refiere a las rosas amarillas. 5. Pongo las flores en la mesa y el pronombre es usted. Vamos a decir si sí, póngalas o no, no las ponga. Las se refiere a las flores. Si sí, póngalas o no, no las ponga. 6. Tú quieres que yo toque el piano. Y es tu pronombre tú. Nos va a quedar si sí, tócalo o no, no lo toques. Este lo se refiere al piano masculino y es singular. 7. Quiere que trapee el piso de la cocina. Y es con usted. ¿Quieren, quiere usted que yo trapee el piso de la cocina? La respuesta va a ser sí, trapelo. Sí, trapelo o no, no lo trapee. Lo, lo se refiere al piso de la cocina. 8. Hago las empanadas de carne. Hago las empanadas de carne y vamos a usar el tú. Y la respuesta sería, sí, hazlas, aquí está el verbo hacer, sí, hazlas, o no, no las hagas, no, no las hagas. Tenemos ahora 9, 10, 11, 12 y 13. Re, recojo las llaves, pronombre tú, vamos a decir sí, recógelas, sí, recógelas o no, no las recojas, las se refiere a las llaves. Voy por los niños Sí, vaya por ellos Vaya por los niños o no No vaya por ellos Voy por los niños Sí, vaya, está el verbo ir Voy por los niños, vaya o no, no vaya 11 Escribo el reporte final Estamos hablando del de reporte final El pronombre va a ser tú Y la respuesta nos va a quedar sí. escríbelo o no No lo escribas Este lo se refiere a el reporte final 12. Le ayudo al abuelo. Es con usted. Le ayudo al abuelo. Sí, ayúdelo o no, no lo ayude. Sí, ayúdelo o no, no lo ayude. 13. Puedo contestar mi celular con tú. Vamos a escribir: sí, contéstalo o no, no lo contestes. Donde este lo se refiere a mi celular. Ahora tengo. 14, 15, 16, 17 y 18 El 14, empezamos con tú ¿Compro estas camisas? Vamos a decir si sí, cómpralas o no, no las compres Cómpralas o no las compres 15, tenemos que leer este libro y es en plural Ustedes en plural Nos va a quedar si sí, leanlo o no, no lo lean el lo se refiere a este libro. 16. Mamá, puede usar el computador? Y es con el pronombre tú. La respuesta va a ser sí, úsalo. Sí, úsalo o no, no lo uses. No, no lo uses donde este lo se refiere al computador. 17. ¿Puedo pasear a mi perro? Es con usted. Sí, paséalo o no. No lo pasees. Sí, paséalo o no. No lo pasees. El 18. ¿Puedo lavar mi ropa? Y está con tú. Pronombre tú. ¿Puedo lavar mi ropa? Sí, lávala. No, no la laves. Mi ropa. Ropa es femenino. está en es singular. Sí, lávala. Esta es la, es la ropa. O no, no la laves. También este... Eh, no la laves aquí sería un la no la laves bueno amigos hemos llegado al final de la clase número 11 del uso del subjuntivo en español eh, una vez más recuerda por favor suscríbete al canal que es totalmente gratis comenta y comparte regálame un like o un me gusta si esta clase ha sido de, de tu agrado también te quiero recordar que active la campana de notificaciones para que reciba las alertas cada vez que subimos una clase y recuerda también imprimir el material que te dejo aquí abajo un enlace para que imprimas este PowerPoint, es un documento en PDF en una cuenta de Dropbox y yo espero verte en mi próxima clase en donde continuamos con este fascinante tema del subjuntivo mi nombre es Raúl Joven León y recuerda que si tienes alguna dificultad con el material me puedes escribir a rjoven66 gmail.com así que espero todos tus eh, comentarios sugerencias y preguntas en mi canal o en mi correo personal también quiero dejarte mis redes sociales de mi canal de español y mi canal de inglés en youtube en facebook y en twitter para que me visites y bueno esto será todo por el día de hoy agradecer el privilegio de tu tiempo y espero verte en nuestra próxima clase eh, de este tema tan necesario, tan importante que es el subjuntivo. Hasta pronto amigos.